De fe a fe De fe a fe de fe, a fe Bendito es el Señor Usted nunca caminará en victoria Hasta que sepa que su enemigo está derrotado Se lo voy a repetir Usted nunca caminará en victoria Hasta que sepa que su enemigo ya está derrotado Como cristianos no nos podemos de derrota a victoria, no. No nos podemos de duda a fe, no. Las escrituras nos dicen, sin embargo, que hay un camino de fe que conduce a una fe mayor. Es decir, vamos de fe a fe, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de despertar en despertar, de avivamiento. De manera similar, nuestro punto de inicio hacia la victoria no es la derrota, sino la victoria, la victoria de Cristo. El cristianismo nace en un punto de victoria. El cristianismo nace con la victoria de Cristo. Y con la victoria de Cristo nació mi victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dijo Pablo, nuestra fe al mundo vencerá mundo vencerá nunca antes en la historia hemos dicho había tanta corrupción nos tocó una generación perversa maligna sucia, corrupta, corrompida creo que una de las más corrompidas del universo y de las historias conocida. y es aquí donde la iglesia tiene que levantar una bandera, donde está la bandera de victoria ¿Dónde está la bandera de victoria? ¿Dónde están las banderas de victoria? ¿Dónde está la victoria del corazón? Pero Pablo dice, no obstante a todo eso, sean dadas gracias a Dios, que nos da la victoria. La iglesia del Señor va a prevalecer en diciembre. La iglesia del Señor se va a levantar con poder en todo sea la gloria en otras palabras tenemos que empezar en victoria si es que vamos a obtener la victoria la duda, la derrota y la desesperación no son la clase de material con el que podemos edificar una vida firme y victoriosa nunca podremos ser ganadores mientras nos veamos como derrotados desesperanzados del diablo Satanás ya no tiene poder ni autoridad para derrotar tu casa Satanás ya no tiene poder ni autoridad para derrotar tus hijos Satanás no tiene poder ni autoridad para derrotar la familia real de Dios ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Satanás no tiene poder Alguien puede alabar al Santo de Israel. Alguien puede alabar al Santo de Israel. Alguien glorifique a Dios. Alguien glorifique a Dios. Alguien déle gloria a Dios. Y aquí está el que venció la muerte. A su nombre sea la gloria. Antes éramos esclavos del miedo. Esclavos del temor. Pero ahora somos libres. Porque el diablo, el poder del diablo está destruido. Y eso es lo que el diablo engañador quiere que usted lo sepa. Comprenda que el poder del diablo está destruido. Que cuando una iglesia se levanta con el poder de Dios, la capacidad del infierno tiene que caer. La fuerza del infierno no puede prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Que cuando se levanta un pueblo con poder, la fuerza del diablo se derrenda. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor aquí? ¿Sabes por qué murió Jesús? Para que el diablo fuera destruido. Y esta es una declaración firme y segura. La obra de Satanás está destruida. Ah, no lo creas. Después que el diablo me le mete en la cabeza. Deje que el diablo le revuelque los hijos. Deje que el diablo le destruya. Usted tiene que confesar aquí hoy. Y tomar la autoridad. La obra del diablo está destruida. A mí no me vas a engañar más diablo. Tú estás destruido. Tu obra se a su nombre sea la gloria, alguien puede declarar que la obra de Cristo es victoriosa y que la obra del diablo está destruida a su nombre sea la gloria Cristo le arrebató Cuando Satanás le arrebató el dominio a la iglesia A Ad y Eva en el paraíso Eso fue lo que Cristo vino a arrebatarle al diablo Le quitó la corona de la creación Digo tú le habías quitado la corona de la creación al hombre Ahora se la voy a arrebatar Porque le voy a devolver al hombre El gobierno, el dominio y el reino Cuando estamos en Cristo Ahora poseemos lo que perdieron nuestros antiguos padres Ahora tenemos gobierno Ahora tenemos dominio sabía usted que el diablo se le arrebató el símbolo de autoridad Porque la gente vive derrotada en la iglesia? ¿por qué? Era? porque viven engañados ¿Entiende? ay es el diablo tan horrible. es porque vive engañado, el diablo lo único que tiene capacidad es de engañarte engañarte es lo único que él puede hacer Bíblicamente, teológicamente, bajo la base de la autoridad terrenal, aleluya, Dios le arrebató a través de Cristo el centro o símbolo de real autoridad, le fue arrancado de la mano del diablo, lo venció y el Señor tomó el trono. Ahora el trono le corresponde al Señor Jesucristo, el trono. De El problema del diablo, su ingenio. ¿Cuál es el problema del diablo? Su estrategia. Porque el diablo no puede, ar, nunca más, nunca jamás vencerá. Un arma, un alma, una vida armada con la gracia verdadera. El diablo, escúcheme bien, no puede vencer a alguien que tenga gracia, a alguien que tenga el poder, a alguien que tenga la unción, a alguien que tenga la autoridad, a alguien que tenga el espíritu de Dios sobre él no lo puede vencer a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria a su nombre sea la gloria, sea la gloria. cuando usted mire la palabra no encontrará un hijo de dios en la biblia que fue cernido abaleado por el enemigo no encontrará uno solo que haya sido atacado Y que no haya tenido la victoria de parte de Dios Usted encontrará una serie de hombres En la Biblia que fueron atacados Por el enemigo, pero todos ellos Se levantaron con victorias Tremendas sobre el enemigo ¿Hay batalla? Sí ¿Hay pelea? Sí ¿Hay guerra en los aires? Sí Pero lo único que sabemos es que tenemos Una victoria segura Una victoria segura Ah, no, no, no me lo está entendiendo Lo único que sabemos es que tenemos la victoria segura A su nombre sea la gloria O si no pregúntale nada a David Si no tuvo la victoria segura a Job a Pedro, a Pablo y a Cuento Fueron probados en la historia Y obtuvieron victoria gracias A la fortaleza de la gracia Aquí no estamos nosotros de pie Porque se veamos más fuerte que otro. Aquí estamos de pie Porque la gracia nos ha sostenido La gracia nos ha sostenido Estamos terminando un año aquí en la iglesia Sí, han habido tropiezos Han habido batalla. Pero hoy podemos levantar las manos y decir Hasta aquí me ha ayudado el Señor Hasta aquí nombre gloria la victoria de Dios Dios es quien hace los débiles fuertes escuchó lo que dije, Dios hace los débiles fuertes, escuchó lo que estoy diciendo, Dios hace débiles fuertes, usted vino débil aquí hoy se siente débil, se siente cansado se siente enfermo, el poder de Dios está aquí para darle fuerza el poder de Dios está aquí para darle la victoria, aleluya porque este diciembre vas a ser victorioso este diciembre vas a ser victorioso, este diciembre no vas a perder la batalla su nombre gloria a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, aleluya. El apóstol Pablo fue contundente cuando dijo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades me gozo en las persecuciones me gozo en las angustias porque cuando digo soy débil entonces soy fuerte, lo que quiero decir es que aquí aquí los valientes no, no, aquí no hay valientes humanos aquí somos fuertes es por la gracia y la misericordia del Señor aquí estamos de pie, es porque Dios te tiene de pie, aquí estás alabando porque Dios te puso a alabar aquí estás adorando porque Dios te dio la fuerza para adorar solo por gracia Poderoso que voy a declarar hoy Escúchelo bien Escuche una palabra que voy a soltar La maldición que está Sobre Satanás y su causa La maldición de Dios Estallará donde quiera que llega Los cananitas Con sus naciones Los demonios Lo que te ha atacado La maldición de Dios Está sobre Satanás que los egipcios eran un pueblo astuto ellos estaban maldecidos por Dios ellos tenían la ruina de Dios pero el pueblo del Señor estaba bendecido Aleluya cuando los ejércitos israelitas se enfrentaron los ejércitos sirios maldecidos por Dios fueron pisoteados bajo los pies de Jehová de los ejércitos. Cuando los impíos hijos del diablo enfrentaban el ejército israelita, ¿sabe por qué perdían? Porque estaban bajo la maldición divina, bajo el problema de Dios. Se estaban metidos en problemas con Dios, ¿sabe por qué usted tiene que prevalecer hoy? Porque su enemigo se metió en problemas con Dios Porque su enemigo no puede prevalecer delante de Dios Porque su enemigo está destruido Que alguien me entendiera lo que quiero decir Escúcheme esta palabra entonces En Génesis 3 dice Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás ¿Sabe por qué no prospera? Gente, ¿qué dice la Biblia? Bendeciré Al que te bendijere Y luego dice ¿qué? Maldeciré Al que te maldijere Hay alguien por ahí Que, que está en problemas con Dios Hay alguien por ahí Que está cargando una maldición de parte de Dios Porque usted no puede llamar ben, Maldito lo que Dios bendijo y si esta iglesia es bendita, nadie puede maldecirla Y si usted es un hombre de Dios bendito, nadie puede maldecirla Y si usted tiene su familia bendecida por Dios, nadie puede maldecirla Y el que se mete con usted, se mete con Dios Se metió en problemas y recibe la maldición de parte de Dios ¡Maldeciré al que te maldiga! Ya está entendiendo el problema aquí A su nombre sea la gloria que está a su lado, eres bendecido, eres bendecido, eres bendecido, eres bendecido, eres bendecido, dígale a alguien, eres bendecida, eres bendecido, eres bendecido, eres bendecida, eres bendecido, eres bendecida, tú eres una bendecida de parte de Dios, tú eres un bendecido, dígale, bendiga a los hermanos, bendiga a los hermanos, bendiga a los pueblos, bendiga al pueblo, porque hoy la bendición de Jehová está sobre esta casa. La bendición de Jehová a ah, ustedes no parece que parece que esto sí la bendición de jehová está sobre esta casa la bendición de jehová está sobre esta casa la bendición de jehová está sobre esta casa alguien que crea levante su bandera el cielo y diga la bendición de jehová está Aleluya, aleluya y vamos bendecidos y somos bendición y seguiremos siendo bendecidos y este año que entre, entra entramos con la bendición de Dios, yo soy un hombre bendecido, yo soy un hombre prosperado yo soy un hombre ungido y rico, usted también declaró que aquí hay una iglesia ungida, prosperada, rica, bendecida aquí está la iglesia que nadie puede maldecir, que nada ni nadie puede maldecir alguien alabia, ¿dónde están los bendecidos? ¿dónde estarán? ¿dónde estarán los bendecidos por allá? ¿dónde estarán? ¡Aleluya! ¡grite el que está bendecido de un grito para Dios! Escuche bien el Señor le dijo a la, a, la, a, la, a, la, a la serpiente, tú te metiste con ellos eres maldita tu mundo es maldito ahora ¿Qué quiere decir? La maldición postra a Satanás bajo los pies de la iglesia. Por eso la Biblia dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la la planta de nuestros pies. Yo no sé qué batalla estás peleando. Yo no sé qué guerra tengas. Lo único que yo sé de parte de Dios es que Dios va a aplastar a Satanás bajo las plantas de esta iglesia. Lo único que yo sé es que esta iglesia va a vencer al enemigo. Lo único que yo sé es que los jóvenes van a vencer al enemigo. La La promesa de Dios para Satanás fue Nunca podrán levantar su cabeza sobre ellos Aleluya, Aleluya Lo seguiremos copiando, pero no lo detendremos Pero nadie te podrá hacer frente Nadie te podrá hacer frente Y yo tomo esta palabra de procedimiento Y declaro que nada podrá hacerle frente hasta hoy la que hay aquí Satanás no va a poder devorar al que quiera no va a poder devorarte Satanás solamente va a comer el polvo de la tierra Satanás no podrá levantarse de ti Aleluya Aleluya Satanás no tiene poder Aleluya porque lo que usa Satanás para descuadrarte, Dios lo usa para bendecirte. Dios lo usa para darte la victoria. A su nombre sea la gloria. Y yo declaro la victoria de Dios sobre este pueblo. Aquí de manera especial. Yo declaro la victoria sobre el que vino derrotado. Sobre el que vivo acá. Sobre el que vino desalentado Yo declaro que usted se levanta hoy En victoria Alguien grite para Dios Alguien grite para Dios Alguien grite para Dios El plus, el plus Aleluya, el plus ¿Dónde están los victoriosos aquí? Quiero verlos aquí Ah, me gusta este ladito Vamos a probar por aquí A ver, a ver los victoriosos aquí ¿Dónde están? Solamente el hermano gritó, a ver por este lado, ¿dónde están los victoriosos? Ah, ah, ah. ¿Y ustedes qué están, derrotados? ¿Ustedes qué están? ¿Dónde están los victoriosos aquí?